Como podrán ver, es un documento tan, pero tan dinámico, que ¿de cuándo vienen los últimos catálogos? Esta semana. Todavía esta semana, estoy hablando específicamente el lunes, 6 de diciembre, todavía esta semana modificaron los instructivos. Apenas la semana pasada actualizaron los catálogos. Quiere decir que están constantemente en actualización porque lo que inicialmente eran datos obligatorios, ahora quieren hacerlos opcionales. Precisamente porque, porque nos encontramos con situaciones donde es muy difícil capturar los datos, donde hay personas que no van a capturar cierta información. Ejemplo, CFDI traslado. Tú trasladas mercancía de un lugar a otro en tus propios vehículos porque el CFDI traslado trae un campo que dice aseguradora, número de póliza. Si me dices a mí que transporto mercancía con mis medios propios, yo te diría, no tengo seguro y no pasa nada. Claro, no pasa nada. Entonces, quítame como dato obligatorio eso. CFDI, traslado. Claro, si me dices, soy transportista de autotransporte carga federal. A ver, señores, los transportistas de carga federal... Desde que se registran, les dicen, ocupas un seguro de responsabilidad civil con un valor de hasta un millón de pesos. Desde que te registras, te lo piden. No es opcional. Entonces, si de pronto estás llenando tu complemento carta porte y me dices, no hay seguro. Claro que sí lo hay. No seguro de la carga, pero sí el seguro de responsabilidad civil. Y ese lo debes de tener, mi estimado transportista. Donde me digas que no lo tienes, aguas. ¿En qué problemón te vas a meter con comunicaciones y transportes por no tener vigente una póliza de seguros? José Andrés Alonso. Empresas como Bimbo, que tienen sus propios medios para trasladar, elaboran complemento carta aporte aunque lleven la mercancía a otros estados, aunque los carros son de ellos. Mira, cuando <coughs> transportemos mercancía propia llamémonos Bimbo, llamémonos Enrique, debemos elaborar el CFDI traslado, no el complemento cartaporte. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, José Andrés? Cobros. Aquí hay un CFDI ingresos. Yo no voy a elaborar un CFDI ingreso con complemento cartaporte. ¿Por qué? Porque no le voy a cobrar a nadie. Al momento que traslado, Tú me dices, voy a cobrar la mercancía. Sí, pero el transporte, el flete, no voy a llegar y le voy a decir al cliente, mira, aquí está mi factura de ingresos y aquí está mi factura del flete. No. Por eso, cuando yo, como Bimbo, como Enrique, como la empresa que tú quieras, llevo y vendo mercancía y entrego a domicilio, voy a hacer el CFDI traslado. Voy a hacer el CFDI traslado. Eso es de afuercitos. Siempre y cuando haga transporte por vías federales. Oye, no, son puras locales. Será opcional entonces. ¿De acuerdo? Estos catálogos son bastante amplios, pero ¿para qué nos sirven? Precisamente para lo que les estoy diciendo del llenado. Al igual que cuando empezamos a conocer el CFDI 3.0 y luego 3.1 y luego 3.2, ¿qué es lo que nació? Catálogos. Cuando tú elaboras una factura, ¿qué es lo que ves? Una factura que dice PUE03. Si yo te digo ahora PUE03, ¿sabes de qué estoy hablando? ¿Qué es PUE03? Factura pago una sola exhibición forma de pago 03 transferencia electrónica. Bien, precisamente así como estamos ya muy familiarizados con el CFDI y sus claves, también este complemento cartaporte o formato cartaporte, ¿Qué es lo que va a hacer? Que nos vayamos familiarizando con algunas claves. Claro, yo soy transportista por vía terrestre, me voy a aprender las claves de terrestre, no me voy a aprender las de marítima, las de aérea, las de ferroviarias, no. Yo voy a buscar las claves que a mí me corresponden, las claves que yo voy a utilizar. ¿Por qué te digo esto? Porque hay gente que me sigue diciendo, oye, me voy a tener que aprender todas las claves. No, ¿por qué no? A ver, señores, estos son los catálogos. Si yo te dijera, aprendes estas claves, ¿qué claves son? Las de las estaciones de tren, Sí, pero yo soy transportista por terrestre, por vía federal. Entonces, a mí estas claves de estaciones ferroviarias no me interesan absolutamente nada. Ok, ¿qué transportas? Transporto zapatos. Entonces, no me va a importar en lo más mínimo aprenderme estas claves. Cartuchos de arma, municiones, bombas, materiales peligrosos. Los zapatos no son material peligroso. Entonces, a pesar de que vemos una cantidad de catálogos, es un hecho que nosotros no nos van a aplicar todos. Por tanto, vamos a tener que ser muy selectivos cuando nos demos de alta en el pack o cuando le hagamos el complemento cartaporte y decir: Yo voy a anotar estas claves porque son las que me aplican por mi producto y por mi actividad. ¿Cuál es mi actividad? Autotransporte. No es marítimo, no es aéreo, no es ferroviario. Autotransporte. Rodrigo, voy a comprar mercancía a otra ciudad y la traigo en mi propio transporte para vender en mi local comercial. ¿A pica CFD traslado por parte de mi proveedor? No. ¿Cuál es la situación? ¿Quién es el porteador, Rodrigo? Otra vez, ¿Quién es el porteador? Tú. Yo Cuando lleguen, ¿Qué es lo que te van a decir? Te voy a decir lo mismo que le dicen los transportistas. Tarjeta de circulación, factura, carta porte. Ok. Tú eres el transportista, Rodrigo. Tú estás trayendo la mercancía. Tú eres el porteador. Tú haces el CFDI traslado. Yo, ok. Ok. Entonces, para acuerdo? eso ya tendría que saber qué es lo que voy a comprar, qué es lo que voy a traer para poder hacer mi CFD de traslado, ¿verdad? Además que hay un detalle. Ya cuando veamos la nueva circular, verás que ya no es un documento preimpreso. Y ahora puede ser digital. Y aquí es donde mucha gente dice, si me paran, ¿qué hago? Ahí viene. Ahí la voy a exhibir. O algunos más chidos van a tener su laptop o van a tener su tableta y van a decir, aquí está, y la exhibo. Ok, correcto. Muchas gracias. Perdón. Tú eres el porteador. Aquí la clave es precisamente esa frase. Por eso me gustó empezar con todo este preámbulo para luego retomar todas las frases que dije en un principio. ¿Quién portea la mercancía? Tú. No tu cliente. Tu cliente ya te la montó en tu camioneta y tú la traes. Entonces tú eres el porteador. Correcto, gracias. Nada. Entonces, estos catálogos están en constante movimiento, en constante actualización. Hay que estarlos revisando porque en algunos casos sí nos van a servir. ¿Para qué? Estos catálogos, señores, son para llenar los dos. El complemento cartaporte y el CFDI traslado. Son los mismos datos. Oye, entonces, ¿cuál es la diferencia? Que uno trae el CFDI ingreso y otro no. ¿Qué campos como este que te dije del seguro... Para los transportistas es obligatorio, para los otros no. Sí, hay ciertos campos nodos condicionales y obligatorios para unos y para otros no. Porque precisamente, se que a pesar de que lo llamamos CFDI traslado, cuando vemos la regulación, ¿qué nos dice? Haz el CFDI traslado con los datos del complemento cartaporte. Oye, entonces lo mismo, no, no es lo mismo. Porque hay un CFDI de ingresos con complemento cartaporte y otro CFDI traslado. Así que, ¿qué documentos debo de elaborar? Oye, presto el servicio de autotransporte y cobro por él. CFDI de ingresos con complemento cartaporte. Presto el servicio de paquetería con complemento cartaporte. Perfecto, ¿prestas el servicio de paquetería? Obligadísimo, obligadísimo. Si presto el servicio de traslado de fondos y valores a nivel local. ¿Cuáles son esos de fondos y valores? CEPSAP, Cep Prosa, Panamericano. Ellos también, fíjate. Oye, ¿Qué van a decir? ¿Traemos 100 mil pesos? No, <risa> van a decir, traemos un paquete. No van a decir, traemos 6 millones, 8 millones. No, van a decir, traemos un paquete. Sí, porque también imagínate el riesgo que traigan documentos donde digan cuánto dinero traen. Servicios de grúa, servicios auxiliares, lo que te decía, los ángeles verdes que ya están ahí en las autopistas, también ellos, sí. Oye, siempre van a traer, ese va a ser un detalle para ellos, porque imagínate que de pronto les hablan, le dicen, hay un carro tirado en talado. lado, ¡Fum! Van por él. Lo levantan. Y en ese momento que lo levantan, en ese momento deben de hacer el CFD ingresos con complemento carta aporte. En ese momento. Oye, están a media carretera, en medio de la nada. Pues dice la disposición que sí, que deben de hacerlo. Ojalá tengan un buen wifi, no sé, cosas así para que puedan elaborarlo sin ningún problema. Transporte o distribución de hidrocarburos, con mayor razón. Acuérdense que el huachicol es un problema recurrente. Ellos también lo van a elaborar. Transporte consolidado de mercancías también, que son las empresas de paquetería. A eso le llamamos transporte consolidado porque llevan muchísimas cargas y de muchísimos clientes con muchísimos destinos. Y el traslado local de mercancías, CFD traslado. Ahí me faltó agregar uno, el traslado en carreteras de vías federales, pero de mercancías propias. Y al decir mercancías, también le agregamos de bienes de activo fijo propios. Porque yo puedo trasladar... Un vehículo, una máquina, de un lugar a otro, y ese arrastre, que no le voy a cobrar, no voy a cobrarme a mí mismo por el arrastre, no obliga a CF de ingreso. ¿Cuál es el punto medular? ¿La transportista va a cobrar? Sí, porque en autotransporte, en paquetería, en traslado, en grúas, en todos esos casos, el transportista, el porteador cobra, porque es un ente económico al dueño de la mercancía. Y como es un ente económico diferente, le va a cobrar o al dueño de la mercancía o al cliente de la mercancía. ¿Por qué al cliente? Porque puede ser flete por cobrar. Pero cuando no hay cobros, cuando yo mismo traslado mi mercancía en vías locales, en vías federales, yo mismo la traslado, ¿a quién le cobro? Pues a nadie, no voy a cobrar a mí mismo. Por tanto, ahí aplica CFDI traslado. El CFDI ingresos, entonces, viene con complemento carta aporte, mientras el CFDI traslado viene también con complemento carta aporte. Sí, la diferencia es que el de ingresos tiene un valor, tiene un cobro, tiene IVA, inclusive tiene retención de IVA si mi cliente es persona moral, mientras que el CFDI traslado no tiene efectos de ingresos, no tiene un, un efecto de que voy a cobrar algo. Oye, entonces, ¿para qué se emite... Acuérdate las motivaciones de doña Raquel Buenrostro. Si yo voy, compro mercancía y la traigo, pero la pedí sin factura, seguramente la voy a vender sin factura. Entonces, dice doña Buenrostro, no, no, no, no. Por el simple hecho de que la traslades, complemento, carta, aporte, cfdi traslado. ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Apenas el 18 de noviembre fue presentada la tercera resolución de modificaciones a la miscelánea y en su artículo cuarto se modifica el decimoprimero transitorio para decirnos que el primero de enero era obligatorio pero ¿Qué crees? Cuando se publicó la tercera resolución nos dijeron que era obligatorio el primero de diciembre es decir hoy día ya teníamos que hacerlo y al primero de enero ya no podemos permitirnos tener errores eso decían el 18 de noviembre en la tercera resolución de modificaciones a la resolución de 2021. Pero, híjole, repito, esto ha sido tan dinámico, tan cambiante que a veces es desesperante. Es desesperante que nos estén cambiando las reglas porque inclusive, si ustedes están atentos a las noticias, la propia Cámara de Comercio de Estados Unidos ha pedido prórroga. Hay transportistas del, del vecino del norte que vienen a traer mercancías aquí a México traspasan la frontera imagínate que ellos les digas ¿llegaste a México? sí tu complemento carta porte. ¿qué es eso? pues tienen que hacerlo oye pero en mi país no me obligan pero aquí sí imagínate qué problema para ellos que en cuanto den un llantazo del lado mexicano ya tienen que elaborarlo ¿Qué problema práctico está provocando esto del complemento carta cartaporte para los transportistas y en general para todos los que estamos con este tema? Esta tercera resolución de modificaciones nos decía que era el primero de diciembre, que iba a entrar en vigor el primero de enero, pero ya tenemos la cuarta resolución de modificaciones, primera versión anticipada. Que de hecho ya llegó la segunda, ¿verdad? En la primera versión anticipada... Nos dice, nos quitan el primer párrafito que decía primero de diciembre y nada más queda el segundo. Ya hay una segunda versión anticipada. En la segunda nos agregaron las vacaciones del SAT. Pero esto no se modificó. Alguien me preguntaba, ¿qué tanta validez tienen las versiones anticipadas? Mira, sí tienen validez, porque de hecho la regla 1.5 así se los otorga. Regla 1.5 de la miscelánea que lo que vaya siendo resolución miscelánea, vamos a darle validez. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tanta validez le voy a dar? ¿Por qué? Porque en este momento, con tantas disposiciones tan cambiantes, híjole, me queda la duda, ¿qué tanto de esta regla va a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación? Tuvimos seis versiones anticipadas de la tercera resolución de modificaciones. De esas seis versiones anticipadas, las empezaron a cambiar. Primero decía la regla 2.719, luego la 2.715, y de pronto nacen cinco reglas adicionales. Cinco. ¿Qué pasó ahí? Que todavía están en constante modificación y pensamiento de cómo deben de ser las reglas. No podemos hoy, con aquella certidumbre, yo no puedo decirle al transportista, cómprate el programa. Ya, ahorita, porque ¿Qué crees? Lo compré el primero de diciembre y hoy me están diciendo, Enrique, ya salió la versión 2. Y apagar actualización. ¿Por qué? Porque no hay una propia certidumbre de que esto sea lo que va a quedar. Hoy, en este momento, sí, estas son las reglas que regulan. Hoy, en este momento, 11 de diciembre, estas son las reglas que nos dicen, sí, así se debe de hacer. ¿Cuánto tiempo van a durar? ¿Cuánto tiempo es para que cambien? Ojalá que no cambien. Porque en un principio nos habían dicho que entraba en vigor el primero de julio. Que nos iban a dar un método de transición de 120 días y hasta septiembre iba a entrar. Luego que no, que el primero de diciembre, luego que no, que el primero de enero. ¿Cómo nos traen? ¿Cómo nos traen? Brinque y brinque de una disposición a otra. ¿Cuál es el problema práctico, señores? A ver, ustedes que están elaborando estos documentos y que no están familiarizados con un documento llamado cartaporte, tienen que identificar a detalle las mercancías. Ojo con lo que te voy a decir. No me está obligando... a que el remitente haga factura. Está obligando a que el transportista le pregunte al remitente ¿Qué llevo? No le está pidiendo la factura. Solamente le dice, declárame que llevo. Oye, entonces están dejando un boquetote ahí. No, no es un boquete. Imagínate que yo me la juego. Juan, Pedro, transporte. Juan de le manda mercancías a Pedro por medio de un transportista. Y Juanito le dice al transportista. Van 40 me, 49 mesas. Entrégalas. Y el transportista. Listo. En el transporte lo paran y ¿Qué le van a decir? Acredítame la propiedad de la mercancía. Aquí está esta remisión y aquí está mi jefe de ingresos con complemento carta porte. ¿Va a tener algún problema el transportista? Ninguno. Llega entregando el producto, el transportista le va a decir a Juan, ya entregué, hágame. Listo, ya le pagó. ¿Cuál es el problema? Primero, no hay una factura de la mercancía, ¿verdad? Hay nada más una remisión. Pero hay un documento que hizo el transportista donde dice que Juan le mandó a Pedro. Y el SAT va a estar esperando que salga la factura. Está esperándola, porque el SAT tiene la certidumbre que de aquí a acá se entregó mercancía. ¿Regalada? No lo creo. Estoy esperando que se la factures, Juanito. ¿Cuándo se la vas a facturar, Juanito? Ese es el secreto del complemento cartaporte. No me obliga a que la mercancía que vaya sea facturada. Ni siquiera nos lo pide como un dato. No me pide en el complemento carta aporte que anote el número de factura. No, nada más me dice, describe la mercancía, punto. Con lo cual me deja en total libertad a mi vendedor, que le doy el producto al transportista, me deja en total libertad de que si quiero hago factura y si no quiero no la hago. Pero evidentemente es un documento fiscal y la autoridad va a tenerme en la mira. A ver, yo por ahí vi que Juanito le vendió a Pedrito 49 mesas. ¿Dónde está la factura? Buscan los FDI de ingresos de Juanito y nunca aparece esa venta. ¿Cómo se llama eso? Ventas no reportadas, ¿verdad? Allí es donde empezamos con ese tipo de, de huequitos que está cubriendo este complemento cartaporte. ¿Por qué? Desde un principio, desde que hablamos del artículo 74 del 581, si ves, jamás fue un dato obligatorio el número de factura. En este caso, el CFD ingresos no es un dato obligatorio y como no es dato obligatorio, yo remitente puedo agarrar y decir, van 60 mesas, tú, llévatelas. Oye, eso no es una factura. No estoy obligado a hacer factura para que te lleven la mercancía, ¿verdad? No. Ah, bueno. Listo. Es todo. Eso es un problema hoy día, señores. Pero ¿para quién va a ser el problema? Para Juan. Para Pedro. No para el transportista. El transportista va a anotar lo que a él le digan. Él va a decir, el remitente es Juan, con domicilio en tal lado. El destinatario es Pedro. Con domicilio entalado, pero él no le importa si la mercancía sí está facturada, si ya la pagaron, si la van a pagar, si es legal, si es ilegal, no. Solamente hay una una limitante. Aquí sí hay responsabilidad. Ahí sí les diría, ahí sí el transportista trae una bronca. Porque si es mercancía que él recoge en la frontera y desde que la recoge en la frontera le dicen es mercancía importada que va bajando del termo, que va bajando del contenedor y que la vas a entregar en tal domicilio. Entonces él está obligado a, a solicitar el pedimento de importación de la mercancía que lleva. Si lleva mercancía y le dicen la vas a entregar hasta la frontera porque va de exportación ah. es obligación cuando llegue el destino decirles es de exportación, hagan el pedimento háganlo, no en el transporte no, aquí sí aquí sí porque él recoge la mercancía y la va a introducir a territorio nacional ahí sí, por favor, no muevo Nada hasta que no me den el pedimento de importación. No la factura. El pedimento de importación. ¿Sí ¿Queda claro este asunto? La problemática práctica. Conocer origen y destino de las mercancías. Porque no necesariamente el que paga es el origen y el destino. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Te digo porque... Es algo que me ha tocado muchas veces. Le hablamos a un proveedor. Oye, necesitamos este producto. Y me dice, no lo tengo. Pero mañana me llega un barco con esa mercancía. Entonces, ¿sabes qué? Le voy a decir al transportista que vaya a Manzanillo, lo recoge el contenedor y te lo lleve a ti. A ver. <coughs> Una empresa de Monterrey. Van a contratar un transportista de Jalisco para que recoja un producto de manzanillo y le entregue Michoacán. Fíjate, ¿cuánto fue el movimiento de la ciudad? ¿Cuánto fue el movimiento de ciudades? ¿Cuánto fue el movimiento? Oye, entonces, ¿cuál es el origen y destino? ¿Qué decíamos cuando decíamos el 74? Voy a regresar hasta el principio. Domicilio del transportista, del expedidor y sus domicilios. Y aparte, nombre y domicilio del destinatario. Pero resulta que aquí hay un punto bien importante. El punto de origen. Aquí está. El punto de origen no es el domicilio, ni del remitente, ni del destinatario. ¿Cómo que no? No, porque el destinatario te va a decir... No me lo descargues en mi bodega. Descárgalo allá. Entonces traemos un jaraquí de domicilios bien sabroso. Y eso es normal, ¿Eh? Tan normal como no te imagines. Este problema que va a generar este tipo de situaciones donde le vamos a decir a esta empresa recoge en Manzanillo entregas en Michoacán y en el domicilio de los cf de ingresos ¿Qué crees? No va a venir ninguno de esos dos domicilios es más, a lo mejor no viene ninguno de estos dos clientes porque lo vas a recoger en el puerto y lo vas a entregar a otra persona que no es tu cliente, pero el cliente te dijo, entrégalo ahí. Esta información va a generar todo un giro, pero ¿Quién debe de tenerla? Evidentemente el transportista o evidentemente el que va a ser el CFDI traslado. Debemos de ser muy honestos con él y decirles, nombre y domicilio de donde vas a entregar. Independientemente que sea el cliente u otra persona. ¿Sabes qué? Recoges aquí y entregas acá. ¿Quién te va a entregar? Los encargados del puerto. ¿Dónde vas a entregar? En este domicilio. ¿Y ese quién es? ¿Qué te importa? Yo voy a poner, digo, en estricto sentido, ¿no? Yo voy a entregar donde tú me digas. Perfecto. Entrega en tal lado. La problemática práctica es brindar información. Hoy día, señores, hay ley de acceso a la información. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú, en un documento denominado complemento, carta aporte, venga el desglose de toda la mercancía. ¿Qué te decía de las empresas de valores? Van a poner, traemos 6 millones de tal empresa, 8 millones de tal empresa, 500 mil de esa empresa. No, no va a decir eso. Nada más va a decir, traemos un paquete, punto. Un paquete que trae billetes, punto. No va a ser necesario, tenemos que blindar este tipo de información, porque de lo contrario, cualquiera va a ver qué mercancía traemos. Hay que contar con elementos que permitan verificar las operaciones realizadas. Eso quiere decir que en el momento que sucedan, alguien las debe de verificar. Porque al transportista yo le voy a preguntar, ¿qué llevas? Pues me dijeron que van 49 mesas. ¿Y ya las viste? ¿Viste cuando las cargaron? No. Entonces, ¿Cómo sabemos que van 49 mesas? Aguas con ese punto. Hay que proporcionar elementos porque va a haber, efectivamente, vigilancia y control. ¿Qué quiere decir con vigilancia y control? ¿Quién me va a revisar? Ya te decía que el CFDI traslado vigente en el 2015, ¿Quién me lo pedía? La Policía Federal. Hoy día la Policía Federal, ya no existe, ¿verdad? Es muy poquito los elementos. ¿Quién está en su lugar? La Guardia Nacional. Ah, entonces este documento me lo puede pedir la Guardia Nacional. Sí, ellos te lo pueden pedir. Y ahí es donde empezamos a decir, bueno, pues ojalá que se combata la corrupción, ¿verdad? No precisamente que seamos parte de ella. Y la problemática práctica es que se fortalece el comercio formal. Se combate la informalidad y el contrabando. Es decir, si efectivamente todas las empresas transportistas van a llenar este documento y ese documento se va a quedar una copia con la autoridad hacendaria porque es un CFDI, pues la autoridad va a saber cuánta mercancía se está moviendo y de esa mercancía cuánta efectivamente están reportándose. ¿Qué es lo que te estoy diciendo de Juanito y Pedro que no factura nada? No factura nada. Oye, entonces, ¿por ¿quién mercancía? ¿Para qué le vas a entregue y entregue mercancía a ese domicilio? ¿La pide sin factura? Sí, pero ya marro a los dos. Porque por un lado, estoy viendo que el vendedor no hace la factura. Ahí me debe ingresos. Pero por otro lado, a ver, Pedrito, ¿por qué la pide sin factura? No va a vender al público en general, ah, no va a venderle a nadie. ¿Para qué quiere 49 mesas? Agua, señores. Esto va a abrir bastantes canales de información para la autoridad fiscal. ¿Qué es lo que quiere? Información. No le busques otra explicación más razonable. Esto se llama información. Y como información, pues a ellos les importa bastante. ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Para qué te va a servir? Para eso es esta situación práctica.